Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Recuerde que nuestra señal está siendo, siendo retransmitida a través de www.elciudadano.gov.es y en los canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Gobierno y Parlamento Laboral Ecuatoriano promoverán la generación de empleo. Presidente de la República se reunió con la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío de Líes. 89 redes delictivas han desarticulado en el país gracias a los operativos Fortaleza. Y en lo internacional, el presidente del grupo de alimentos JBS fue arrestado en Sao Paulo. Contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, este miércoles se reunió con los jubilados del país. En este encuentro se ratificó el apoyo del Ejecutivo para mejorar las condiciones de vida del gremio. Los jubilados del país se sumaron al diálogo nacional propuesto por el gobierno. El presidente Lenín Moreno se reunió con miembros de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío de Líes en el Palacio de Carondelet. Los representantes de este sector, que agrupa a más de 440 mil ecuatorianos, ratificaron en este encuentro con el primer mandatario su apoyo en la lucha contra la corrupción. Además, reconocieron el valor social del programa Mis Mejores Años, que es parte del plan Toda Una Vida. Nosotros tenemos y debemos proveerles ese futuro. Y conforme vayamos mejorando, conforme la situación vaya mejorando, conforme se vayan normalizando las cuentas públicas, Podemos hablar de mejoras eh, más sustantivas. Nosotros sí queremos apoyarlos a ustedes, queremos apoyarlos de forma permanente para que la vida de un jubilado no tenga por qué no ser tan plena de satisfacciones como la es la del adulto, como la es la del joven. Y como lo niño. Por su parte, Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, informó que continuará visitando personalmente los hospitales para garantizar la atención prioritaria a los jubilados y personas de la tercera edad y que se continuarán construyendo centros geriátricos a nivel nacional. Mientras tanto, Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, destacó que otro logro luego de dialogar con las autoridades fue la incorporación de un representante de su sector en el Consejo Directivo del IES y el BIES. Los 455 mil jubilados y pensionistas tenemos el derecho de tener un delegado en el, tanto en el IES como en el BIES, en el Banco del BIES. Entre los acuerdos alcanzados también están los esfuerzos para mejorar las pensiones jubilares y hacer estudios actuariales con la participación de las universidades públicas y privadas. Posteriormente, el presidente de la República, Lenín Moreno, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma y representantes del Parlamento Laboral Ecuatoriano mantuvieron una reunión en la Casa Presidencial para delinear nuevas propuestas y demandas en torno al sector laboral del país. Entre los objetivos más importantes se encuentra la generación de nuevas plazas de empleo. Como parte del proceso de diálogo que lleva adelante el gobierno nacional, el presidente Lenín Moreno se reunió con los representantes del Parlamento Laboral Ecuatoriano a fin de conocer sus propuestas y demandas. El jefe de Estado destacó la voluntad y predisposición de esta organización para incluirse en los diálogos que se lleva adelante con el fin de encontrar alternativas consensuadas para el desarrollo del país. un diálogo que queremos que sea inclusivo, en el cual consten todas las formas de pensar y habrá muchas cosas en las que estemos completamente de acuerdo. Habrá otras cosas en las que estemos completamente en desacuerdo y habrá algunos temas en los cuales a lo mejor conversando un poco y cediendo un poco de espacios, demostrando generosidad de espíritu, generosidad de espíritu, cediendo cada uno un espacio, podemos lograr definitivamente un acuerdo. Francisco Solórzano, presidente del Parlamento, destacó que las propuestas que se plantearon al Ejecutivo están relacionadas con la restitución del 40% del aporte del Estado a las pensiones jubilares, a la modificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la incorporación de la figura de despido ineficaz para todos los trabajadores. Tenemos como propuesta principal eh, que el despido ineficaz para personas... Eh, trabaja, eh, en estado de embarazo y para dirigentes sindicales se extienda a todos los trabajadores. Eh, hemos pedido al señor presidente que mantenga el Consejo de Participación Ciudadana, pero que a su vez... Eh, se modifique la composición de ese Consejo de Participación Ciudadana con la inclusión de las organizaciones, de representantes de las organizaciones sociales y con una nueva forma de designar a las autoridades que están bajo la responsabilidad de este Consejo. De su parte, el ministro Raúl Edesma resaltó la intención de este gremio de participar en la generación de puestos de empleo, el cual es uno de los mayores objetivos del gobierno. Por supuesto, y hemos acordado así, con el Parlamento Laboral, nuestra preocupación del Presidente Lenin Moreno, sin duda, son los trabajadores del Ecuador, no retroceder en sus derechos y al contrario, avanzar progresivamente en ellos. Pero nuestra prioridad y la de todos ellos aquí, por supuesto, son aquellos hermanos ecuatorianos que no tienen empleo y han... Eh, no han señalado que han entregado otro importante documento, que es una propuesta para la generación de empleo de esos más de 4 millones de ecuatorianos que están de alguna manera desde el subempleo hasta el desempleo siendo precarizados. El Parlamento Laboral Ecuatoriano también se sumará a las mesas de diálogo para la conformación del nuevo Código Orgánico Laboral que se presentará al presidente de la República, Lenín Moreno, y posteriormente al Legislativo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y la próxima semana el presidente Lenín Moreno viajará a Nueva York, Estados Unidos, para participar en varios encuentros, entre ellos la inauguración de la reunión ministerial número 41 del G77 más China, en calidad de presidente pro -tempore de este bloque. El presidente de la República, Lenín Moreno, viajará a Nueva York, Estados Unidos, el próximo 19 de septiembre para presidir la inauguración de la reunión ministerial del G77 más China en calidad de presidencia pro tempore del mayor bloque de países de la Organización de Naciones Unidas. De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, el jefe de Estado además mantendrá un encuentro con la comunidad migrante, una reunión con inversionistas y empresarios del sector privado y la firma de un acuerdo de prevención y combate contra la corrupción. Este último se enmarca en tres puntos, el intercambio de buenas prácticas entre todos los países del sistema de la Organización de Naciones Unidas, el desarrollo de indicadores que permitan una mediación de todos los países por igual y el tercero que es la prevención y educación en valores. Asimismo, la canciller María Fernanda Espinosa dio a conocer que el primer mandatario mantendrá reuniones bilaterales con presidentes de varios países. En los próximos días se conocerá la comitiva que acompañará al jefe de Estado en este viaje internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Como parte del proyecto de revalorización de la educación técnica y tecnológica, desde el 2014 el Instituto Andrés Córdoba, ubicado en la ciudad de Azogues, oferta la carrera de tecnología en la construcción dentro de un proyecto de reconversión de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Actualmente, nueve estudiantes se han graduado y hasta octubre de este año serán 25 tecnólogos en construcción con los que ya contará el país. Hasta octubre de este año, el país ya contará con 25 tecnólogos en construcción. Los primeros jóvenes en prepararse y formar parte del proceso de cambio de la matriz productiva en donde se califican como mano de obra para todos los procesos de construcción. Desde octubre de 2014, el Instituto Andrés F. Córdoba, ubicado en Azogues, comenzó a ofertar esta carrera. Nosotros fuimos los que iniciamos este proceso y ya tenemos una corte de que egresó y se graduó. Y ahora en octubre vamos a tener un nuevo grupo, una nueva corte que va a egresar 16 estudiantes. Estamos hablando de 25 tecnólogos en, en construcción que ya están en el mundo laboral. De acuerdo con la rectora, tecnología en construcción viene a suplir una necesidad entre la parte operativa y técnica a nivel de la construcción. Es decir, siempre hay una especie de, de división entre el arquitecto y el, el trabajador, entonces nosotros los tecnólogos en construcción venimos a, a, a suplir esa necesidad eh, sirviendo como de enlace. Actualmente son 56 estudiantes quienes se preparan en el instituto, quienes han visto a esta carrera como una opción formativa con una amplia salida laboral. Es el caso de Guillermo López. El conocimiento que adquirimos aquí en las aulas lo complementamos cuando vamos a la, a la obra, donde muchas veces los ingenieros nos han dicho que es sumamente importante, porque así consolidamos los conocimientos de aquí con lo, de, con lo que hacen en la, en, la, en la obra. La formación se basa en el modelo de educación dual, que consiste en el aprendizaje teórico práctico, esto se evidencia desde los primeros ciclos. María José Walpe, estudiante de tercer ciclo, actualmente desarrolla prácticas en la construcción de un centro de hidroterapia. La supervisión de personal y de tareas, además de la identificación de materiales de construcción, son algunas de las actividades que la joven desarrolla. Esa es la primera obra grande que me mandan. Ya he hecho prácticas en Biblián, en una vivienda. En sí. las prácticas anteriores yo tenía que controlar el material, el material, bueno, leer los planos en dónde va a ir. La, las paredes... El contratista de esta obra, Ernesto Peñafiel, destacó la importancia de la formación de tecnólogos en el campo de la construcción. Me parece bastante interesante el hecho de que se pueda tener una persona intermedia con conocimientos técnicos y a la vez conocimientos del de aspecto constructivo para que las obras, en cierta manera, puedan encaminarse de mejor forma. Actualmente en el país existen 570.000 matriculados en educación superior, de ellos, apenas 83.000 en los institutos. Es por eso que que la meta del gobierno nacional es el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. Diana Vera, Noticiero Ciudadano. La postulación para las becas de Loy Alfaro se realizará hasta el mes de noviembre. Para este periodo, el número de becas aumentó a más de 3.000.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 Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que 89 redes delictivas han sido desarticuladas en 99 operativos Fortaleza desarrollados en el país. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Guayaquil.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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía 7 de la mañana con 18 minutos, una hora menos en Galápagos. Eh, ahora les contamos que 89 redes delictivas han sido desarticuladas en 99 operativos Fortaleza desarrollados en el país, con los cuales se aprehendieron a 720 personas. 526 organizaciones criminales han sido desarticuladas a escala nacional en 2.400 operativos policiales desarrollados en lo que va de 2017. De estas, 89 fueron en las operaciones Fortaleza, mediante las cuales se logró la detención de 720 personas vinculadas con actividades ilícitas. En el último procedimiento, Fortaleza 99, se desarticuló a una presunta organización delictiva, que bajo la modalidad de zagapintas, se dedicaba al robo de personas, domicilios, unidades económicas, tenencia y porte de armas de fuego en la ciudad de Quito. Según datos del Ministerio del Interior, hasta la fecha en otros operativos se detuvieron a más de 11.300 personas por diferentes delitos. Se incautaron 1.450 armas de fuego, 20.000 municiones de diverso calibre y se recuperaron 955 vehículos, 684 motocicletas y 32.000 equipos de telefonía. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema, los vehículos adaptados son una herramienta de movilidad para las personas con discapacidad. La importación de los mismos es uno de los beneficios con los que cuenta este grupo de atención prioritaria. Conozcamos los requerimientos en la siguiente nota. Uno de los derechos que contempla la ley orgánica de discapacidad es la importación de vehículos y la exoneración de valores de impuesto al automotor según el porcentaje de discapacidad. Es así que cuando una persona tiene del 30% al 49% de discapacidad, goza de un 60% de exoneración de impuestos al vehículo. Del 50% al 74% de discapacidad, el 70% de exoneración de impuestos. Del 75% al 84% de discapacidad, el 80% de exoneración de impuestos y del 85% al 100% de discapacidad, el 100% de exoneración de impuestos. Para uso personal, los vehículos a importarse deben tener un precio FOB máximo equivalente a 60 salarios básicos unificados y en el caso de vehículos de transporte colectivo, se aplicarán las exenciones con un precio FOB máximo equivalente a 120 salarios básicos unificados. Para iniciar los trámites de importación de vehículos, es indispensable la calificación o recalificación de la persona con discapacidad. Adicionalmente, se deben presentar el Formulario 107, Certificado Médico de Especialista, que detalle las principales manifestaciones clínicas limitantes que justifique el bien a importarse. Formulario 502, Solicitud para Importación de Bienes. Formulario 503, especificaciones técnicas del bien. Toda esta información es recopilada por los equipos calificadores a nivel nacional. Una vez que el Ministerio de Salud valide todos estos documentos, otorgará al usuario un número de solicitud de 21 dígitos que se envía a través de correo electrónico para así continuar con el proceso de importación de vehículos en el servicio de aduanas del Ecuador. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, presentó un proyecto de ley contra la corrupción denominado de manos limpias, el cual tiene por objetivo prevenir la corrupción. El proyecto de ley contra la corrupción de manos limpias de iniciativa del titular del legislativo José Serrano consiste en asimilar las mismas restricciones de la amnistía parlamentaria al indulto presidencial, de tal forma que el indulto no procede en caso de delitos cometidos contra la administración pública como un primer mensaje de cero tolerancia a cualquier acto de corrupción en el Estado. En el texto del proyecto también se incrementarán las sanciones en el caso del delito de peculado y se determinará que para el ejercicio de la acción penal no constituye un presupuesto de procedibilidad los informes de la Contraloría General del Estado. Asimismo, se redefine el delito de enriquecimiento ilícito, eliminando los rangos de aumento patrimonial preexistentes, ya que sin importar su monto deben ser severamente sancionados. También se redefine el delito de cohecho, se agravan las penas, el tipo penal de estaferrismo bajo estándares internacionales y se agravan las penas. Por otro lado, se incrementan las penas para el delito de concusión, se agrava la pena en el delito de oferta de realizar tráfico de influencias. Además, se tipifican nuevos delitos que sancionan otros actos de corrupción distintos al peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, bajo estándares internacionales y siguiendo el derecho comparado colombiano. En todos los casos de delitos contra la eficiencia de la administración pública, la persona sancionada quedará inhabilitada de por vida para el ejercicio de cualquier cargo público. Asimismo, la persona sancionada perderá de por vida los derechos de participación y se extinguirá el dominio. Vale decir, se procederá al decomiso penal de todos sus bienes a fin de desincentivar cualquier práctica corrupta. Y tras la situación que atraviesan tres cantones de la provincia de Esmeraldas por la falta de agua potable, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 117 votos una resolución que exhorta al presidente de la República a emprender acciones inmediatas frente a la escasez de líquido vital. Como sustento de la resolución, la ponente, la asambleísta Roberta Zambrano, dio detalles de la realidad de la provincia de Esmeraldas, el que dijo siempre hubo recursos, pero no autoridades que sepan invertir para cubrir necesidades. De ahí también su planteamiento, fiscalización de los proyectos de agua potable. mal manejo de los recursos que llegaron a la EAPA San Mateo hubieron procesados y hasta sentenciados. Frente a la falta de servicios básicos en varias ciudades del país, es pertinente reformas al COTAD y a la Ley de Alianzas Público-Privadas, dijo el asambleísta Guillermo Celín. Para que se generen estos convenios con las alcaldías para darle a la ciudadanía Agua potable. La asambleísta de Esmeraldas, Carmen Rivadeneira, recordó que la provincia ya cuenta con una primera fase de un proyecto que dotaría de líquido vital a la provincia, sin que hasta la fecha haya soluciones. De ahí su pedido, auditorías y fiscalización. Que no se reportó oportunamente, no se reportaron los proyectos y las necesidades. ...también hubo propuestas para solicitar la presencia de las autoridades... ...inmersas en el proyecto de agua potable... ...lo dijeron los asambleístas Jorge Corozo y Mae Montaño. Aquellos que lamentablemente no han cumplido con su función... ...ya es hora de que en el Ecuador se castigue y se sancione. Que se siente con los alcaldes para encontrar las soluciones definitivas? Para establecer un plan emergente para Esmeraldas en todas las áreas. Con 117 votos a favor la Asamblea Nacional aprobó a través de una resolución solicitar la atención inmediata al Cantón Esmeraldas, Atacames y Río Verde por parte del Estado ante los problemas de desabastecimiento de agua potable. Amigos, amigas, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales.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 Fin de Espacio Promocional. Y en las noticias del mundo les contamos que en Brasil el presidente del grupo de alimentos JBS es acusado de usar información privilegiada para obtener ganancias en la bolsa de valores. Les contamos esta y otras noticias en el siguiente resumen. La policía de Brasil informó el miércoles que arrestó al presidente del grupo alimentario JBS, Wesley Batista, en Sao Paulo, unos días después de la detención de su hermano, Joesley. Es sospechoso de haber obtenido grandes ganancias en la bolsa vendiendo acciones de JBS entre el 24 de abril y el 17 de mayo, antes de que se diera a conocer el acuerdo que hicieron los Batista con las autoridades para revelar el esquema de corrupción que incluso involucró al presidente Michel Temer. Un día antes de la filtración de esa información, el 17 de mayo, JBS era el segundo mayor comprador de dólares, algo que nunca había pasado en la historia de la empresa. O sea que ellos trabajaban efectivamente ...con la posibilidad de la filtración de información. Batista también compró en ese periodo una cantidad inusual de contratos derivados nominados en dólares... ...como medida previsora, dado que la noticia del acuerdo judicial provocó un derrumbe de las acciones de JBS. El acuerdo entre el Estado y los hermanos Batista para no ir a la cárcel quedó suspendido el domingo... ...luego de que se revelara que Joesley pudo ocultar información a las autoridades. Los Batista admitieron haber pagado millones de dólares de sobornos a por lo menos 1.900 políticos. Sabraza es el principal punto de partida de la migración clandestina de Libia a Europa. Pero algunos traficantes de personas dejaron su negocio por la mayor vigilancia en la zona y la fuerte presión de las autoridades y la población. 10.000 personas estaban destinadas a ser contrabandeadas a las costas italianas y del sur de Europa, pero en un acuerdo entre la sala de operaciones anti-estado islámico, residentes locales y de los alrededores y los traficantes de personas, los contrabandistas entregaron los migrantes a la sala. Los traficantes controlan partes enteras de la ciudad y tienen embarcaderos desde donde hasta hace poco cada día salían decenas de barcos cargados de migrantes. Combatientes de las fuerzas antiinmigración clandestina estiman que un 90% de los traficantes abandonaron sus actividades ilícitas. Dijimos, si los migrantes no abandonan la ciudad, usaremos la fuerza. Fue un mensaje poderoso y le llegó a los contrabandistas, lo entendieron. Y el resultado se ha notado al otro lado del Mediterráneo, ya que desde mediados de julio llegaron 6.500 migrantes a las costas italianas, un 15% del número registrado en el mismo periodo entre 2014 y 2016. Sin sorpresas, pero con entusiasmo, la Asamblea del Comité Olímpico Internacional ha ratificado la elección de París y Los Ángeles para organizar los Juegos Olímpicos en los años 2024 y 2028 respectivamente. La votación, cuyo resultado se conocía desde hace meses, ha tenido lugar en el Gran Teatro Nacional de Lima, en Perú, a donde han acudido no solo los 130 delegados del COI, sino numerosos políticos, alcaldes y personalidades del mundo del deporte. La cita tiene como telón de fondo el escándalo económico que rodeó a los pasados Juegos de Río de Janeiro. El COI quiere controlar los gastos ligados al evento deportivo, un apartado totalmente desbocado en los últimos años. Sobre el papel, Francia y Estados Unidos gastarán sumando a sus presupuestos lo mismo que se gastó en Brasil, unos 11 mil millones de euros. El robot humanoide Juni ha sido una de las estrellas de la primera edición del Festival Internacional de Robótica que celebra la ciudad italiana de Pisa. Juni acompañó a la Orquesta Filarmónica de Luca siguiendo exactamente los movimientos del director Andrea Colombini. La flexibilidad de los brazos de Yumi es increíble, es más que increíble, es impensable para una máquina. Yumi es fantástico y los técnicos que se ocupan de él también lo son, porque todo ha funcionado perfectamente, sobre todo en lo que se refiere a la velocidad de los gestos, y esto es muy importante. Y su precisión se puso a prueba al tener que dirigir a la orquesta de Luca durante la actuación del tenor Andrea Bocelli.